Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Buenas noches. Buenas noches a todos. Iniciamos con profesor Eduardo Fentanes, levantando la mano, esperando el micrófono. Paulina. Profesor, buenas noches. Paulina Benavente para Fox Deportes. Es el cuarto partido sin ganar para Cruz Santos. ¿En qué ha radicado? que su equipo no haya concretado estas victorias. Bueno, hoy claramente, Paulina, por la falta de definición, ¿no? O sea, hoy, hoy más que hacer ese recuento de estos cuatro partidos que efectivamente no se ha ganado, hoy la realidad es que el equipo se reencuentre, ¿no? Porque hoy más valioso que el punto es lo que el equipo hace en la, en la cancha, ¿no? O sea, hoy el equipo tiene 62% de posesión, exige casi del 2 de 2, 1.98 contra punto ochenta y tantos del rival. El doble de pases, el doble de tiros a portería, es decir, hoy el equipo reencuentra su, su su ADN, su identidad, su estilo, no concretamos ¿no? y otra vez una desatención nos cuesta el gol porque es un error muy puntual el que provoca el, el gol. Pero eh, es eso, ¿no? Son, son momentos que van ocurriendo, pero cada partido es distinto, porque más allá de que son tres, cuatro partidos sin, sin ganar, el de hoy es totalmente diferente al de la semana pasada, por ejemplo. ¿no? Entonces, hoy, hoy no, no me gustaría analizar el tema de sacar solo un punto, que sí, efectivamente, no estamos por debajo del porcentaje esperado a esta altura, pero hoy el equipo se reencuentra, se reencuentra con su intensidad, con su ADN, y eso es mucho más valioso, tal vez, que, que, que los tres puntos. ¿no? Gracias. ¿Qué tal, profesor? Buenas noches, Juan Carlos Zamora de, de TUDN. Eh, en el análisis frío, después de, de lo que comenta eh, o tratando de sacar como conclusiones eh, dentro del trabajo que tiene en mente o el porcentaje de su equipo, ¿está lejos de lo que pretende y, y con lo que tal vez pretende esperar eh, para seguir en, en los lugares de arriba y llegar a los primeros puestos? Sí, en frío, Juan Carlos, ¿verdad? En frío todavía, no estoy en frío, están las pulsaciones altas, estoy en frío más tarde después de revisar el video, mañana volverlo a ver, ¿no? Ahí ya, ya vendrá este análisis más frío ahorita uno se controla acá para exponer con ustedes pero ahorita las pulsaciones siguen, siguen altas no, no, a ver, somos, somos un equipo que tiene elementos nuevos, eso que hace una nueva plantilla, ¿no? entre la gente que se fue y la que llegó, ¿no? estamos armando todavía eso, ¿no? buscando que esta vocación, este estilo que tuvo el equipo el torneo pasado se logre permear ahora, por eso le decía a Paulina lo valioso de, la, de, la, de, la ejecu de las ejecuciones de hoy, porque nos aproximan mucho a lo que queremos y debemos ser, ¿no? estamos siendo inconsistentes evidentemente y producto de ello tenemos menos puntos de los que esperamos, pero estoy seguro que una vez que esto se vuelva a regular, los puntos vienen, porque sí creo que de las formas y de las maneras de jugar es que vienen los puntos, así es que estamos por debajo aún, eh, eh, tenemos muchos partidos por delante, tenemos una fecha doble nosotros ahora en puerta con dos partidos en casa, que será importante y que de sostener la actitud de hoy, mejorando los detalles, muy probablemente la cosecha de puntos irá aumentando al, de aquí a la siguiente semana y nos iremos acercando a donde queremos estar. el funcionamiento del equipo a comparación de lo que habías visto y otra pregunta ¿qué opinas ya del desempeño de Lucas González y Emerson Rodríguez? después ya de semanas de trabajo hoy aparecen, les das más minutos, ¿cuál es tu comentario respecto al trabajo de los refuerzos? Sí, bueno, el cambio de, de formación se debió a un análisis hecho justo en los partidos anteriores, ¿no? donde observábamos que era necesario balancear un poco más el medio campo, para lograr encontrar un equipo estábamos recibiendo muchos goles, ¿no? Y era necesario equilibrar más allá de que cayeron en pelota parada los últimos goles, derivaban de un continuo llegar del rival, ¿no? Por eso referenciaba hoy, hoy el, el, el tiro a gol del rival es a la mitad del nuestro, es decir, decir, eh, funcionó el tema del, del ajuste, más allá de ir perdiendo, la realidad es que tuvimos mucho más control de pelota y eso nos ayudó a defendernos mejor, así es que en ese sentido creo que acertamos, después las circunstancias de partido te van obligando a mover, no T tantas tarjetas amarillas en el primer tiempo te tienen condicionado, optamos por limpiar amonestados, cambiar el equipo y la gente que entró lo hizo también muy bien, no ahí incluido el caso de Lucas, de Chava Mariscal, un 2003 que hoy se planta con mucha personalidad, Lucas me parece que ya hoy nos entrega una versión mucho más próxima a lo que buscamos, no y es normal, es natural. El partido pasado pues, salió expulsado en pocos minutos. ¿no? Ya tiene más sesiones. Hay bases si que yo creo que hoy eh, queda muy claro. Eh, bueno, Emerson que entra ya al final en un partido que estaba ya muy abierto. ¿no? Él, justo sus características son, son para eso. ¿no? Por ahí provocó situaciones de, de peligro. Estuvo cerca de, de convertir gol o de pasar gol. Así es que eh, ellos se van, se van sumando. Y eso es lo bueno. ¿no? Que, que aunque hoy modificamos, claramente tenemos hoy una plantilla con muchos más jugadores elegibles. Los que venían haciéndolo, lo que ahora se agregaron es que eso es lo que enriquece la competencia interna la verdad que muy bien sentido porque tanto los que iniciaron como los que cerraron lo hicieron apegados al ADN y me deja satisfecha su actuación gracias Carlos profe buenas noches por acá Carlos Hola. Peña de ESPN, profe. Eh, preguntarle qué destaca sobre todo porque el día de hoy jugó con la mayor parte de su equipo como titular con puros mexicanos. ¿Cómo es que una plantilla como Santos, que también tiene eh, extranjeros y que han sido de los equipos que genera mayor cantidad de extranjeros, puede equilibrar eso a favor de los mexicanos? Sí, bueno, es parte de la filosofía del club, es la base del, del, del proyecto, ¿no? esta plantilla configurada en un 33% por jóvenes de cantera, 33% extranjeros y 33% eh, jugadores mexicanos ya consolidados, es la esencia del proyecto además, bueno, tengo un conocimiento por mis labores previas de, de, de, la, de, la, de la cantera y, y, y sabemos que son chavos que están bien formados y que se puede confiar en ellos, algunos de los extranjeros como recién mencionábamos, pues llegaron ya en el andar del torneo y se requiere un tiempo de adaptación ¿no? pero acá lo valioso es, es el comportamiento al final del equipo sean chicos de cantera, sean los mexicanos que nos vienen a apuntalar o los extranjeros lo importante es la, la identidad y, y en la gestión de este cuerpo técnico hemos ido alternando siempre a, a todos ellos, ¿no? hay veces que ¿no? terminan en la cancha más extranjeros por ejemplo, ¿no? el, el inicio fue al revés eh, eh, al final nuestra gestión confiamos plenamente en los jóvenes mexicanos eso sin duda, ¿no? pero eh, es, eh, he dicho continuamente esto no es de jóvenes o mexicanos o extranjeros es de, de toda la plantilla y en todos confiamos por igual, hoy le tocó a ellos empezar y creo que lo hicieron de buena manera ¿qué tal? Juan Carlos Torres para Ocio Deporte eh, preguntarle, eh, a veces los resultados pueden esconder eh, muchas cosas que pueden ser positivas para, para un club o negativas, eh, ¿qué tanto te deja tranquilo los primeros 75 minutos que realmente Santos eh, dominó en, en todo el encuentro y a, a diferencia de los últimos minutos donde quizás sufrió un poquito más de lo, que, de lo que debería por las condiciones que impuso, una y dos precisamente con esto que hemos visto en ese torneo que le está dando mucho más oportunidades a, a jóvenes mexicanos entre comillas, ¿qué tanto estaría eh, usted o la institución dispuestos a hacer un año de construcción, entre comillas, para hacer que salgan esas, esos jóvenes y se consolide para, para hacer figuras como sucedió hace tiempo con algunos otros muchachos? ¿no? Sí, sí, lo de los 75 minutos, bueno, de, estos, de, de los marcadores que, que a veces te, te, te pueden nublar en el análisis de un resultado, ¿no? Que, que me gusta tu, tu reflexión porque la verdad que el trabajo nuestro tiene que ir siempre así, más allá del marcador, el marcador bueno se, se analiza y se juzga públicamente y la tabla pero a uno lo que le corresponde es ir más allá de eso porque hay veces que puedes ganar sin haberlo hecho tan bien ¿no? y hay veces que puedes perder habiéndolo hecho bien, ¿no? por eso decía que hoy lo más valioso es como el equipo reencuentra mucho de sus valores, su identidad, su energía independientemente que no se corone con tres puntos, pero eso era muy importante derivado de, de, del partido anterior sobre todo donde nos despegamos mucho de esa versión es que esos 75 minutos eh, me, me, me, me gustan el cierre evidentemente tiene que ver con lo mismo somos un equipo que prioriza ir a buscar el partido difícilmente pensamos en, en, en, en no, lo, no lo pierdo no lo gano, no lo pierdo ¿no? y usted diste cuenta, se han venido al partido ¿no? ellos en la localidad, la necesidad también de, de ganarlo después de haber perdido, se hizo un partido que evidentemente corre riesgos ¿no? bueno, es un juego ya medio kamikaze también deriva a veces de la propia juventud ¿eh? que hay en la, en, la, en la cancha, pero bueno, son las cosas que vamos a ir madurando, si los goles que en el momento previo Dentro de ese lapso Seguramente el cierre No es así Pero en estas ganas De ganarlo los dos Vimos estos 15 minutos De, de un lado para otro Respecto a los jóvenes no, no es que se tenga que pensar En un año de construcción Eso es un tema permanente En el club Insisto No es parte de la filosofía base Y no tienes que llegar A este ejercicio De bueno Dejo de competir Por formar a los jóvenes no Santos siempre ha competido Formando jóvenes simultáneamente Y ese es el compromiso Que nosotros tenemos Tener al equipo En las posiciones altas Donde debe estar Y al mismo tiempo Sacar a estos jóvenes Que crezcan Y, y se puedan proyectar proyectar y vender en el futuro. Gracias, buenas noches. Gracias. Bye.